El único miembro que comió hamburguesas acá fue John Cook y que la que comió fue esta Esta es el restaurante donde Jimin se tomó la foto también que... ¿Cómo <risa> Hola, ¿cómo están nuevamente? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián vivo acá en Corea del Sur y el día de hoy vamos a hacer uno de esos videos que he hecho eh, anteriormente durante eh, toda la, como la historia de mi canal eh, básicamente vamos a recorrer como los lugares por los que BTS ha hecho sesiones de fotos Para los que no saben, eh, esto también es algo muy común que se hace en Corea Muchos de los fans como que se reúnen en los lugares a los que ellos asisten Como a hacer sesiones de fotos y como, entre comillas, tratar de vivir la misma experiencia, entre comillas De hecho ya estoy seguro que viene llegando gente de a poco Vamos a recorrer básicamente los lugares donde estuvo BTS para el Season Greetings del 2021 ya hice uno del Season Greetings no, eso fue del Summer Package de Jonju que eso fue el año pasado y también lo he hecho en Tokio lo hice en Los Ángeles eh, lo hice también en Busan lo hice también en Jonju como les digo así que ahora lo voy a hacer acá en Seúl ya que el Season Greetings fue grabado acá en Seúl Así que eso, pues acompáñenme a ver. Voy a juntarme con Solving, que viene un poquito atrasada, pero en fin. Eh, el primer lugar que vamos a visitar es una hamburguesería, un restaurante de hamburguesa, no sé cómo decirlo, porque. Eh, algunas de las fotos que tomaron estaban en este lugar Ustedes se preguntarán cómo llegué a estos lugares Cómo supe cuál eran los lugares. bueno, hay muchos blogs donde las armas coreanas postean Encuentran los lugares y dicen Miren, aquí hicieron la sesión de fotos Así que lo, lo comparten entre todos los fans Y todos los fans obviamente tratan de venir eh, Bueno, si es que están interesados también Si no, bueno, da lo mismo Pero yo encuentro que una super buena forma de hacer turismo, entre comillas eh, Corea también lo hace, promociona mucho los lugares donde BTS ha hecho cosas para que obviamente turistas puedan venir y puedan así de a poquito mejorar la economía, ya sabemos que últimamente por todo lo que está pasando en el mundo la economía no anda de lo mejor posible así que es una muy buena forma también para poder eh, darle un empuje a todo esto, así que vamos a ir ahora voy a entrar, está aquí al frente del edificio no sé qué piso será, parece que el 3 así que eso, pues, acompáñenme a ver este video acá estamos fuera del primer lugar eh, esta es una hamburguesería que se llama Magazine eh, básicamente venden hamburguesas, obvio porque es una hamburguesería, o sea eh, estúpido uh, y aquí está esto no sé qué hamburguesa me vaya a pedir pero bueno, voy a preguntarle al dueño así como que si comieron algo acá como para probar o tratar de ver el mismo menú en el fondo, pero bueno, así que eso sí, definitivamente este es el lugar, bueno, vamos a entrar y les vamos a mostrar cómo es acá está el menú, uno lo tiene que pedir como automático en el fondo, como en una máquina y luego ellos hacen la orden allá adentro Y aquí tienen como todas las opciones de hamburguesas eh, las hamburguesas tienen como nombres de puentes o relacionados a Busan dicen Kiong poco Busan Bogo, Kwanan Lee Bogo, Kwanan un puente que hay en Busan Wison, eh, eso no sé lo que es, Yang Yang Bogo, que se me hace que es como agridulce, bueno no sé voy a ver si es que hay algo que quizá ellos hayan pedido como para probar lo mismo, en el fondo. Y sí, ya fui arriba y hay como hartos fans que encontraron el lugar y vinieron, así que también es súper genial eso. Acabo de preguntar y me dijeron que la hamburguesa, que solamente la única, el único miembro que comió hamburguesa acá fue John Cook. Y que la que comió fue esta. La Bobo, que es eh, parece que la hamburguesa más grande y al parecer también es la más cara, así que gracias Jungkook una vez más por eh, llevarte mi dinero o hacerme gastar el dinero, pero está bien Una hamburguesa nunca está de más en realidad, así que voy a ver qué tal es eh, la, la recomendación que nos da Jungkook para comer, que es esta de acá Qué bacán, está muy bonito esto Les voy a mostrar cómo es por dentro, porque no lo había mostrado Acá está como la primera planta que da como, es como un roof y acá al lado tienen como las cocinerías que es donde te hacen la hamburguesa y eh, ahí está como el edificio que se ve como de fondo y acá hay una escalera que te lleva hacia arriba entonces nosotros vamos a subir esta escalera y eh, vamos a llegar al segundo piso y ahí les voy a mostrar cómo es el segundo piso una vista muy bacán igual. Bueno. O sea, a un edificio pero sigue siendo un roof y le da como todo un vibe. Este es el lugar exacto donde John Cook y Jimmy se tomaron tomar una foto. De hecho, es justo esa parte de ahí. Caché porque se veía el foco con esa cosa, así que creo que me voy a tomar una foto después en ese lugar para ver qué onda. Pero sí, es el lugar. Tenían razón. Muchas gracias a las coreanas que nos dieron este buen dato, así que es muy genial Estamos esperando la comida. Mm, tengo mucha hambre y la solding todavía no llega pero yo pedí y le tomé el pedido a ella para que cuando llegué ya esté la comida lista porque caché que se demoran como 15 minutos en hacerte la comida pero igual es porque la hamburguesa obviamente está fresca y todas esas cosas así que mm, ¿qué más le puedo decir? el lugar es como súper chill como en realidad para venir como a comer un día de noche se me hace que debe ser mucho más lindo en verdad ah que hoy tengo mi outfit de yes Style Le voy a dejar acá abajo el link por si es que quieren ver más ropa, oye ya me han mandado una cantidad de, de cosas, caja y caja de cosas, así que ya está, eh. Acá está la hamburguesa. Weón, yo está bien Pero está, bélica Tiene una piña, weón. Tiene una croqueta de que. Mira, tiene millones de weas, así que de verdad creo que voy a morir. Hipertensión, come to me. ¿Es el día de mí? Vamos a ver cómo está bueno Miren, por favor, miren. O sea, bueno, es otra buena. Es más grande que mi gana de vivir, o sea, hola. Ya, hagamos el unboxing. Bueno, quiero que que vean cómo es por dentro. Bueno, por favor miren esto. Miren esto, miren esto, miren esto, miren. Esto, miren. Loco, si sí, es como... Vaya. Ay, yo me asusté. Siento que me voy a desmayar, weón. Comí demasiado. Ya no hay nada. Ay, llegó la. 20 horas tarde, pero yo. Hello. Llegó... <risa> Sorry. Cachai que estoy editando el video y me acabo de dar cuenta que la mesa a la que estamos sentados comiendo es la misma mesa donde Jungkook y Jimin también hicieron una foto y donde Jimin sale sentado arriba de la mesa. Entonces eh, yo acabo de ver esa foto que salió hace como un par de horas y quedé así como weón. Qué coincidencia la vida, o sea loco. Eh. Sé que quizás eh, para ustedes no es la gran cosa pero es como weón o... Oh. <risa> Me dio muchas gracias, de hecho le dije a una amiga y también quedó así como weón, bueno, ¿qué onda? Así la coincidencia. Ya, ahora nos vamos, esto ha sido todo por hoy. O sea, ahora vamos al siguiente destino, pero eso. Les quiero contar que hay muchas armies como también tomando esa foto acá. Esta es una muralla que hay donde. Jin se tomó una de las fotos de Neighbor ahí hay más gente tomando esa foto esta es una de las fotos de Neighbor que salió donde sale Jin y acá atrás está el restaurante donde Jimin se tomó la foto también como con el pañuelo en la cabeza voy a ir poniendo la foto igual para que la usen de referencia pero es como para mostrarles de que en realidad anda todo el mundo haciendo lo mismo que nosotros muy chistoso acá también se tomó una foto de Jimin aquí en esta parte donde está ahí ahí se ve el ganchito y yo también me acabo de tomar la misma aquí así que... espero les guste Acá hay otro lugar, aquí Jungkook se tomó una foto, sale este letrero aquí en el fondo Así que yo me acabo de tomar una foto, me puse aquí y me tomé la foto Aunque no sé si vaya a quedar como igual, pero la Zorbi me estaba ayudando mucho Así que eh, ha tenido que sufrir las penas del infierno por eh, querer hacer este look imitando el Season Greetings del 2021 Así que... ¡Eso! Ahora voy a ir a hacer el que hace un como por la... acá hace como una... Como así no sé sea, qué hace, pero como que está aquí bailando y yo también sí, eh, sí. Eh, Quería tomar una foto. Y como que Ya estamos acá, este es uno de los lugares donde Joby también sale en el Season green Sale bailando justo en este sector, pasó por esta calle Pero queríamos tomarnos como la misma foto Pero no encontramos el lugar que estamos buscando con Solving Que decíamos ladrillos blancos, puerta, por... ¿no? puerta azul Pero... No, y, y es como... Y es un amiguito Sí, o sea, lo más parecido es como esto, pero tampoco coincide. No coincide. A mí no, es que esto lo grabaron como hace seis meses. Puede que en seis meses lo hayan cambiado, obvio, pero no sé. Ya, llevamos aquí con Solving, One más de casi una hora buscando, porque estamos realmente en un lugar... Que solamente la gente que vive en Seúl y que tiene mucha edad sabe que este lugar existe Es un lugar, es un mercado muy antiguo de cámara y relojes Yo había venido una vez porque a mí me gusta mucho como indagar en ciertos lugares Pero bueno, de verdad este lugar es muy, muy, muy así como boquilla muy así como muy especial No, de verdad no sale ningún guía turístico, nada Así que lo encontramos y fue como, weón, bien, bien, bien Estamos súper felices ahora, así que eh, vamos, les voy a mostrar un poquito cómo es y después vamos a tomar a ver si podemos tomar alguna foto ya aquí está el spot de Namjun donde se tomó una foto también la voy a dejar acá abajo para que la puedan ver en la parte de acá que es esta pared, está donde Tejón se tomó la foto, donde se la tomó Vi, que si no me equivoco es este que está acá, justamente este de acá y en el de allá al fondo es donde Suga se tomó una foto así que ya hemos llegado acá victoriosamente y vamos a ver si nos resulta la foto, sí o no ya, acá está el siguiente lugar donde Suga se tomó foto um, aquí está la vitrina y estamos como con las mismas niñas que nos andan siguiendo, o sea, bueno, que andan en la misma cosa que nosotros y no la hemos topado en estas partes, así que ha sido muy genial. Acá está el lugar donde vi, se tomó una foto. Pero no nos vamos a tomar la foto, la verdad, porque de verdad se ve súper oscuro, súper súper oscuro y no alcanzamos como en una buena hora, así que espero volver otro día y poder tomarme como todas las fotos que me faltaron, pero bueno, les quería mostrar también para que lo pudieran ver. Él está parado aquí en el lugar y se ve como esto en el fondo de atrás y ese letrero, de hecho, está como puesto acá, pero por la hora ya no alcanzamos. Además, es día sábado y esto está todo cerrado, así que, en fin... Eh, bueno, vamos a despedir el video el día de hoy, estamos comiendo unas mil calorías más <risa> Así que, pura eso, hoy oh, sí, pero está demasiado rico, estamos comiendo como un pan, ¿Es pan con crema eh, Honey bread, honey bread eh, sí. pan con miel y, y crema, canela. y canela, con mocha, canela. con, boca, con latte, Necesitamos reponer el azúcar que perdimos Así que eso Espero que les haya gustado este video Recuerda acá abajo con el botoncito rojo Suscribirse, darle un like y comentar Acá abajo cuál fue la foto que más les gustó A mí personalmente la que más me gustó Yo creo que fue la de Namib Porque fue la que más me gustó Que estuvimos mucho así como uh, y La de su, la de caballero que le tengo que pedir permiso Señor sí, por favor foto y El señor estaba tan cansado Resignado a la vida ya Así que eso, bueno, pues nos vemos en el próximo video. Bye Chau. bye. bye.